Bienvenida a la verdad sutil del elixir. Ahora puedes encontrar cada uno de mis podcasts en la aplicación de Spotify. Simplemente escribe en el buscador de Spotify LBS del E y podrás encontrarme con facilidad en el playlist con seis capítulos del volumen Tania. Disponibles en mi página web, desenlace y desinhibición, los dos últimos capítulos. Para que te sorprendan, <ríe> sé que te identificarás. <ríe> y tú... ¿Estás preparada para sentir?